Hola chicos, para terminar este especial de de, de la granja de San Indefonso, os voy a enseñar los árboles que hay en la salida. Son los árboles centenarios de cuando los reyes vivían aquí. dañaban aquí. Son realmente muy grandes. Hay bastantes. Estos son, no son de los más grandes. Ahora os enseño los más grandes que están justo detrás. Mirad qué cachos raíces tienen. Y qué cachorraíces. raíces. Esto sí que es un árbol como Dios manda, ¿eh? Mirad, este es el más grande. Mirad cómo es al lado de una persona. Es un ano. Y el de detrás es el segundo más grande. este le cae un rayo, ¿no veis que está un poco deforme? Tenemos más, mirad. También hay un sauce y llorón. Mirad. Ahí, si le veis bien. Sauce llorón. Son bastantes, bastante árboles, bastante grandes, mirad al lado de una persona como son. Son inmensos estos. Mirad estos setos que es, estas arizónicas, que forma más suelo les han dado. Ahora no están muy podados, pero mirad, mirad porque os decía que está un poco deforme. Ahí le tenemos. Veis le que hay un rayo. Si sí tienen para rayos estos árboles. Aunque no les caigan rayos lo grandes que son. Es que son. son. uff. Increíblemente grandes. Mirad, aquí se nos abre un caminito. Vamos a pasar por el medio, mirad que raíces tiene este árbol. Uf, increíble, ¿verdad? Venga, vamos a dar la vuelta. Esto sí que es un buen camino, mirad, estas raíces también son bastante... bastante bonitas, mirad. Y más estos de esos que os he dicho, ahí ahí. Mira, hay una acebo ahí gigante. Si ¿Sí queréis verlo. Pero bueno, vamos a darnos la vuelta. Mira la acebo. Mira, aquí hay más árboles. Mira ese amarillo que bonito es. Lo las, las personas... Joder, hay bastantes de, las, de las españolas por ahí, si las veis. Mirad estos árboles, todos los que se, hemos caminado por ellos. También grandes, sí. Mira, esta, este es otro sauce llorón, pero más grande. Mucho, mucho más grande. Mira las raíces que tiene, más gordas. Son más grandes que cuatro personas juntas. Estos árboles tendrán unos 600 años o un poco menos, 400 por ahí. Mira todos los árboles, este amarillo de bonito está. Visita mi página web, wild.alusa.com, suscribiros, darle like, comentarlo, compartirlo. Wild.alusa.com, así terminamos nuestro evento de la granja de San Indefonso, que está en Segovia, en España. Mirad qué árboles más bonitos. Hay un montón. Y mirad esos pequeñitos de allí. Hay un montón de árboles. Soy Guay y adiós hasta el próximo vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo. Soy Wael y os espero en el próximo evento de la Granja San Ildefonso, Segovia, España. ¡Hasta luego! Os espero muy pronto. Soy Wild. Adiós.